hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal y esta semana les traigo un video que han pedido muchísimo tanto en instagram como en tiktok eh, que es acerca de la exfoliación eh, recientemente he dejado unas infografías en instagram y he contestado un montón de preguntas en tiktok si no me sigues te recuerdo mi usuario es arroba de oliveira en ambas redes y ahí contesto un montón de preguntas y doy un montón de información tanto en formato de video como en formato de infografías, como para todos los gustos aquí. Y pues precisamente hoy voy a traer un video que condensa todo ese proceso de exfoliación, para qué sirve, quiénes lo pueden utilizar, cómo lo pueden utilizar, cuáles son las mejores maneras, todo, todo, todo, para aclarar todas las dudas. Comenzando por el principio, vamos a aclarar que existen dos métodos de exfoliación, el método químico y el método físico. El método físico seguramente estarás muy acostumbrado a verlo, que son los granitos o microgranitos que hacen exfoliación en diferentes partes del cuerpo particularmente con el tema del rostro a mí no me agrada este tipo de exfoliación porque tiende a ser muy agresiva con la piel dentro de esta exfoliación es física también pueden entrar los cepillos de limpieza tipo foreo clarisonic que no los hago de, de todo el tiempo lo hago muy esporádicamente porque en algún momento me regalaron un clarisonic como vieron en la rutina de mi rutina facial eh, tanto de día como de noche me lo regalaron y lo utilizo simplemente por eso, no hay más. Pero no son los que más me agraden. Dentro de los físicos, lo que más me agrada son los cepillos. Lo que sí no me agrada para nada son los microgránulos o, eh, peor aún, café, semillas, eh, azúcar, sal. Todos estos ingredientes mezclados con cualquier crema, a mí no me gustan porque a la larga van a crear como microheridas dentro de la piel y esto lo que va a hacer es ir apagando tu piel. Esa herida se expone al sol y puede generar mancha lejos de lo que quieres lograr con la exfoliación Aparte vas apagando tu piel que lejos de renovarla y que salga la piel más bonita que tengas eh, debajo de, de su proceso natural de renovación, no lo vas a lograr como si lo utilizaras con otros métodos. Particularmente me estoy refiriendo a los de microexfoliación con gránulos, etc. Con los cepillos, podrías conseguirlo, pero tampoco soy muy fan de ellos. Para mí, la mejor forma de exfoliar es mediante exfoliación química. Y dentro de la exfoliación química ten, tienes lo que se conoce como peelings, que son exfoliantes mucho más fuertes, que se trabajan en cabinas, con estéticas, con dermatólogos. Tienes también lo que son los serums, cremas, limpiadoras, etcétera, de ácidos que lo que van a hacer es renovar o disolver por así decirlo esa capa superficial de la piel y ayudar a que este proceso que es totalmente natural sea mucho más rápido por norma general tu piel cada 28 días aproximadamente se renueva y esta exfoliación tanto física como química lo que va a ayudar es a retirar esa capa superficial que en un principio funciona como un escudo protector ante los rayos ultravioletas esta es su, su principal función aparte de la homeostasis de tu piel que significa que se balanceen todos eh, sus ingredientes sus componentes estén en línea esas son sus funciones principales pero hay que ir cambiando, cada cierto tiempo ya se va renovando, entonces lo que pasa con esto es que sale la piel muerta y debajo viene la piel nueva que es esa piel que está joven lozana, eh, jugosita que, que se ve muy bonita y muy luminosa entonces, para entrar en materia de exfoliantes químicos que es lo que nos compete aquí hay tres tipos de exfoliantes químicos AHA Alfa hidroxiácidos, BHA, beta hidroxiácidos, PHA, polihidroxiácidos. Comenzamos con los BHA porque existe uno. BHA o beta hidroxiácidos son, por ejemplo, todas aquellas formulaciones que contengan el ácido salicílico. Es muy sencillo de recordar porque es el único que va a estar dentro de este grupo. ¿Qué pasa? Su función va a ser la más completa de todas las exfoliaciones, pero ojo que no va a ser para todo el mundo. En ellos lo que vas a hacer es, tú tienes la capa superficial de la piel y tienes el poro. Este ácido penetra dentro del poro y remueve la superficie que tienes de, de capas de piel y adicionalmente el exceso de sebo, sustancias tóxicas, etcétera, que están dentro del poro. Por lo tanto es ideal para... Poros abiertos, puntos negros, personas que tienen problemas de eh, grasa en el rostro para irlo limpiando, etc. Esto es lo que va a hacer el ácido salicílico y por eso es que es tan, tan bueno. Luego tenemos los alfa hidroxiácidos. Los alfa hidroxiácidos van a actuar mucho más en la capa superficial de la piel. No son lipofílicos, por lo tanto, no penetran dentro del poro y esto lo que hace es que se queden en la superficie de la piel. Hay diferentes tamaños moleculares y por lo tanto habrá unos que penetren un poco más o se queden más en la superficie. Los más comunes que tenemos son el láctico, el mandélico y el glicólico. El glicólico su tamaño molecular es un poquito más pequeño, entonces él puede penetrar un poco más y ser un poco más fuerte que actúe un poco más dentro de las capas superficiales mientras que el láctico y mandélico su tamaño de molécula es bastante grande se quedan en la superficie incluso pudiendo dar un poco de hidratación a la piel en el caso del láctico aporta un poco de hidratación a la piel y estos al remover la capa superficial de la piel no solo te van a mejorar el aspecto te van a mejorar la luminosidad te van a ayudar con ir quitando las manchas que queden más en la superficie y las líneas de expresión. Por eso es que es tan bueno y todo el mundo debería utilizar un exfoliante al menos una vez por semana para ayudar a tu rostro a ir mejorando cada día. Y llegamos al tercer grupo que son los polihidroxiácidos. Se consiguen tal cual así, polihidroxiácidos. Ellos lo que van a hacer es que su tamaño de moléculas tan tan tan grande que se quedan totalmente en la superficie y entonces son ideales para exfoliar aquellas pieles que son muy sensibles y que no han podido tolerar ni los BHA, el salicílico, ni los AHA, glicólico, láctico o mandélico, láctico y mandélico que son los más suaves y gentiles para pieles sensibles. Si tu piel no soporta ninguno de estos dos, entonces el PHA o quieres empezar a exfoliarte y tienes piel sensible y te da miedo comenzar con algo fuerte, pues puedes utilizar los PHA. Lo importante es utilizar un exfoliante que te ayude a remover esas capas que tienes más superficiales y que tu piel salga con su mejor aspecto. Sé que es un poco lioso, que hay como muchos nombres, muchos productos y que me aplico, cuándo me lo aplico, dónde me lo aplico, qué pasa. Yo te voy a dar las recomendaciones que me parecen que son eh, las mejores para evitar el daño en tu piel y que puedas beneficiarte de la mejor manera de los exfoliantes. Por ejemplo, con el salicílico, si tú quieres eh, limpiar poros y hacer que esto eh, cada vez tengas un, un, un rostro que tenga muchos menos puntos negros, que tengas muchos menos poros abiertos, que se vea muchísimo menos la, la grasa en el rostro, es ideal para, para estas pieles que les comentaba, pues puedes hacer una limpieza con un limpiador de ácido salicílico tanto en la mañana como en la noche. Si te fijas, no todos los días deberíamos exfoliarnos la piel. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene que tener un periodo de recuperación y si estamos todo el tiempo arrastrando la barrera de la piel, estamos quitándole su protección, estamos mucho más expuestos a la luz solar, a polución, a contaminación, a que nos dé un brote de granitos, a que se nos manche porque el sol nos haya pegado así usemos protección solar, está como mucho más expuesta. Pero ante toda norma siempre hay una excepción <risa> y es que sí dependerá de la forma en cómo lo estés utilizando. Por ejemplo, si utilizas una limpiadora de algún ácido, por ejemplo el salicílico, porque quieres mejorar puntos negros, eh, poros abiertos, grasa en el rostro, pues esto sí lo puedes utilizar tanto en la mañana como en la noche en el formato de limpiadora por la simple razón de tú vas a limpiar y retiras con agua. El producto no se queda en contacto con la piel permanentemente como si fuese un serum o una crema. En estos casos sí se utiliza tanto serums como cremas dos veces, tres veces eh, por semana. A mí particularmente me parece una muy buena opción irlo alternando una noche retinol una noche el ácido y de esta manera vamos haciendo una renovación celular que puede tener algún tipo de irritación con la parte del retinol y una exfoliación para ayudar al retinol a que esto tenga un efecto mucho más rápido y que sea mucho más fácil para la piel irse renovando. Así que en resumen, si vas a utilizar un limpiador de alguno de los exfoliantes, lo podrías utilizar en la mañana y en la noche siempre y cuando tu piel sea apta para ello y no se genere un brote, no sea sensible. Y si lo vas a utilizar en formato de serums o de cremas, a mí particularmente me gusta mucho más que sea máximo dos, tres veces por semana si lo puedes ir alternando con el retinol mejor. Y si son formulaciones que son peelings químicos muy fuertes, tipo el de The Ordinary, que es AHA, BHA, seguir las instrucciones, porque no es un peeling que se deje. Se deja 10 minutos en el rostro y se retira. También hay que leer muy bien las instrucciones de los productos que usamos para evitar algún tipo de brote o algún tipo de maltrato para la piel. Abajo en la cajita de descripción te voy a dejar opciones de cada uno de los ácidos que puedes tener tanto en limpiadoras, como en serums, como en cremas, como en peelings que puedas ir utilizando, de esta manera puedes ir viendo cuál se adapta mejor a tu tipo de piel, cuál se adapta a lo que quieres ir logrando y si tienes dudas acerca de estos exfoliantes puedes ir a mi instagram que he publicado varias infografías de cada uno de ellos y te pueden ayudar aclarar un poco más dependiendo de lo que estés buscando para tu tipo de piel. Bueno y hasta aquí el video del día de hoy, espero que haya sido corto, conciso, concreto y que haya aclarado la mayoría de las dudas que se presentan muchísimo en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram espero que esto sea como un resumen y que pueda ayudarles muchísimo más a tomar la decisión de cuál sería el mejor el ideal para tu piel y según lo que quieras lograr con tu piel y cuáles sean tus objetivos. Así que que nos vemos en una próxima semana con otra edición más aquí.